Bueno, pues seguimos, continuamos aquí Radio Futuro, 107.2, frecuencia modulada. Bueno, es martes, y es tiempo de hablar de la pareja. Lo hacemos con Juan Bustamante. Él es escritor. Tres libros en su haber, de los que hemos hablado en anteriores programas ampliamente. Y ahora desgranamos poquito a poco y por capítulos los detalles más importantes de las relaciones de pareja. Así que vamos a darle ya los buenos días y la bienvenida. Juan, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Bienvenido una semana más, Juan. Muchas gracias, aquí está ya el Doctor Amor otra semana más. El Doctor Amor, así te llaman, ¿verdad? <ríe> bueno, pues un, un título además original y, y, y bonito. No, ¿cuál? Bueno, eso me dicen, ¿no? Eso me dicen muchos amigos y amigas que, el doctor Amor, por el tema este de lo de tanto aconsejar en el tema de parejas de conocer gente y demás, que es lo que me he especializado. Y bueno, pues nada, pues seremos el doctor Amor, no pasa nada. No pasa nada, claro que sí. Bueno, pues señor doctor Amor, hoy hablamos de recomendaciones a seguir para conocer a alguien, que es lo eso primero es. que tenemos que hacer. Eso es, esta semana he preparado ese tema y bueno, vamos a ver unos puntos para estas recomendaciones ¿eh? como has dicho de cuando estás conociendo a alguien pues mira el primero sería que lo primero que hay que hacer es como está tan de moda como sabemos el tema de las redes sociales que todo el mundo está ahora con instagram con facebook y con todo esto pues cuando estás conociendo a alguien cuando empiezas a conocer a alguien lo primero que hay que hacer aunque suene esto un poco mal decirlo así pero es investigarle sus redes sociales investigarle me refiero a que, eh, bueno, pues la, como las redes sociales nos dan muchas pistas de esa persona, porque todo el mundo pues suele subir fotos, sobre todo, suele subir reflexiones, suele subir farse, frases, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues le vas mirando su perfil, el muro en Facebook, por ejemplo, a ver sí. qué es lo que sube, qué fotos sube, de qué manera, cómo se viste, qué tipo de fotos son, si son normales, si son sugerentes, eh, las reflexiones que pone o sea, lo que, lo que comparte de otras páginas, todo esto, eh, eso son pistas muy buenas, que te va diciendo el tipo de persona que es, si es una persona, digamos, pues provocativa, si es una persona normal, si es una persona que tiene problemas, si es una persona que piensa demasiado o que le gusta mucho una cosa. Entonces, eh, es una muy buena, como digo, una muy buena pista que te da, el Facebook, el Instagram y todo esto, de más o menos por dónde va esa persona. O esa sería la primera y es muy interesante y muy importante hacerla y además ben, importante también sería Juan revisar los comentarios que recibe esa publicación también también también importante los comentarios a ver hay que tener cuidado con esto tampoco hay que si no nos vayamos a convertir ahora no. como hablamos la semana pasada en una persona tóxica eso <risa> no vayamos a hacer ahora nosotros que estamos diciendo que no no vayamos a convertirnos en eso a ver, revisar los comentarios hasta el punto de, bueno, pues sí, de ver lo que te ponen, o sea, la que le ponen, mejor dicho, y lo que contesta, de cómo se expresa, de si le molestan cosas, y sí si es un poco una especie de currículum virtual donde vemos a esa persona, pues, eso, lo que hace, lo que no hace, lo que contesta, lo que le ponen, lo que no le ponen. También es verdad, a ver, que tampoco... Podemos acertar al 100%, porque hay veces que por Facebook parece una cosa y luego es otra. Sí. Eso, cuidado, cuidado, porque tampoco hay que decir, bueno, como está subiendo fotos muy sugerentes, esta es tal, o esta es tal. Bueno, a lo mejor las ha subido porque, por algún caso puntual, pues, oye, se la ha querido hacer, Esto no quiere decir que sea así. Pero bueno, más o menos, en algunas cosas nos da esas pistas, ¿no? Eh, y, lo de, y eso, lo de los comentarios, pues sí, eh, es importante también, ¿no? Eh, así ves, como, como digo, lo que le van poniendo y lo que esa persona opina. Eso sería el punto uno. Y después, el segundo punto en el tema de, de conocer a alguien, pues también es muy importante, que esto es fundamental, y es que hables de todo con esa persona. De todo es pues eso, absolutamente de cualquier tema. De política, de actualidad, de deporte, de cocina, de lo que sea, de moda, lo que os parezca, pero nada de quedarse en lo típico que hace todo el mundo, que es hola, cómo te llamas, qué edad tienes, en qué trabajas, eso es como que está muy quemado ya, todo el mundo pregunta lo mismo, hay que ser más original y sí. no preguntar siempre las mismas cosas, que si no es como, como si estuviera diciendo el Padre Nuestro, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pregunta cosas diferentes, hablar de todo tipo de temas, y comentar, oye, pues mira, me ha pasado esto, o me gusta hacer esto, oye, hay que ver otro día lo que pasó, lo viste en la tele, cosas así. Pero no solo quedarte en, a mí solo me interesa saber cuántos años tiene, si tiene niños, en qué trabaja, y ya está, y de ahí nos salgo. O hablo solo de, como se me han quejado algunas amigas mías, que dicen que algunos hombres solo hablan de gimnasios y de proteínas y de poco más. Digo, hombre, vamos a hablar de todo, ¿no? Hay que hablar de todo. Exactamente. Y así también, Juan, podemos conocer a esa persona, sus inquietudes, sus gustos personales, si son compatibles con los nuestros, ¿no? Claro, es que date cuenta, y hay que darse cuenta de que cuando conoces a alguien, la palabra lo dice, conocer. Y conocer significa que tendrás que saber todo de esa persona, y todo en todos lo, los ámbitos. O sea, no solo en su vida laboral, sino su vida personal, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace, lo que no hace, dónde va... Eh, ...sus aficiones, su forma de pensar, su forma de expresarse... ...entonces hay que conocer a la persona eh, mucho más ampliamente... ...no quedarnos solo en... ...no, a mí lo que me interesa saber es si trabaja, si tiene niños... ...o la edad que tiene... ...bueno, pero tendrás que saber esa persona mucho más, ¿no? ...o qué pasa... ...es que si no después, después viene la sorpresa... ...porque claro, se quedan solo con una parte... Y luego viene la sorpresa y dice, ah, no, pues resulta que es que a él le gustaba mucho, yo qué sé, le gustaba mucho el fútbol y a mí el fútbol no me gusta nada. Hay que preguntar todo, no pasa nada por contar todo, incluso si se quiere hablar de temas íntimos, pues también se puede, ¿por qué no? Eso es conocerse y conocerse en todo. Pues sí, la verdad que es un punto importantísimo este, hablar de todo para conocernos. Eso es. Luego sería, eh, el otro paso sería, eh, pues, hablar con esa persona durante mucho tiempo. O sea, eh, a ver, no estar todo el día, evidentemente, porque todo el mundo tenemos cosas que hacer. No te vayas llevar 24 horas, venga a bombardear mensajes a la otra persona. Pero sí todos los días, un ratito, pues, oye, un ratito de charla y un día hablar de una cosa, otro día hablar de otra, y así, y que vaya pasando el tiempo. No hay prisa. Si hay que estar dos semanas hablándose antes de verse pues oye, pues tampoco pasa nada, porque ya cuando llegue el día de verle a esa persona, pues mira, ya tenéis bastante rodaje, como se suele decir, de conversación, bueno, dos semanas a lo mejor un poco exagerado, una semana. Sí. Y, y ya pues digamos eso, lleváis ese, ese rodaje, como digo, y ya la cosa va mucho más fluida. Entonces pues hay que hablar mucho tiempo, de muchas cosas, nada de me gusta, ya al día siguiente quedo con ella, o con él, no, hombre, vamos a ver, poquito de tranquilidad. No nos borramos tanto. Vamos a ir despacio y si en vez de quedar, si acabas de conocer hoy a alguien, en vez de quedar mañana, pues no pasa nada porque quedas dentro de cinco días, por ejemplo. Y dentro de cinco días pues ya lleváis hablado más y ya cuando os veáis en persona hay un poquito ya de confianza. Pero no vais todo en frío y todo rápido de venga, hoy nos hemos conocido, mañana ya quedamos. Porque vas un poco como, bueno, pero es que yo este hombre o esta mujer yo no la conozco todavía de nada Y esto es como todo muy muy precipitado Entonces también es importante eso, dejar un tiempo de charla virtual de momento Y luego ya en persona Exactamente, y otro tema también eh, respecto a esto de, de seguir así durante un tiempo Es que conoces a esa persona eh, las reacciones que puede tener ante determinadas situaciones, de determinados temas, ¿no? Claro, hay que darse cuenta de que muchas veces, eh, por correr tanto, que siempre digo que nunca hay que correr, eh, te vas dando cuenta, efectivamente, con el paso de los días, que a lo mejor esa persona no es tan compatible como tú pensabas. Que empieza, porque al principio de los primeros días todo el mundo es muy bueno, todo el mundo es muy bonito y todo el mundo ofrece su mejor versión, pero cuando va pasando los días, y va pasando las conversaciones, pues ya te va demostrando un poquito más quién es, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona, y a mí me ha pasado, pues que alguna vez pues, he conocido alguna que me parecía muy simpática y muy buena al principio, y luego ha empezado la cosa a patinar, he empezado ya a hacer de otra manera, a pensar también diferente, ya hemos empezado a no encajar y al final digo ves, digo cuidado porque por tanto, correr, si llego ya a quedar con esta persona, eh, a ver, no hubiera pasado nada porque también hubiera ocurrido en persona, pero pero por lo menos nos hemos ahorrado la cita y nos hemos ahorrado perder tiempo. Entonces, por eso, vamos ahí tranquilos, vamos conociendo, y la persona que al principio parece compatible, puede que a lo mejor al final no lo sea, también puede pasar al contrario, que al principio parezca que no, y luego al conocerse más que no que no era lo que parecía, pero, por supuesto, está claro que si vas rápido, si corres y si te venga ya, vamos a quedar ya sin haber hablado apenas, pues, hombre, hay posibilidades de que falle, sin duda. Juan, además, en las primeras citas, las primeras veces que se habla, se tiende a mostrar la mejor cara, la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Claro, es que todo el mundo, cuando queda con alguien o la primera vez que se ven, todo el mundo siempre ofrece su versión más maravillosa. Sí. O sea... El mejor vestido, el mejor mejor peinado, el, el más, lo más guapo posible y lo más bueno posible y lo más tranquilo posible. Y yo siempre digo, que se lo he comentado a la amiga mía, digo, las primeras relaciones, o sea, mejor dicho, las primeras citas con una persona siempre son mentiras. Y digo, son mentiras porque eso, porque siempre vamos todos a dar la imagen de lo que no somos o de lo que queremos intentar hacer que la otra persona vea. Entonces vamos como que somos muy buenos y buenas, hablo en general, yo normalmente suelo ser siempre igual, pero bueno, si no, ya lo comprueba a la persona que quiera. Pero normalmente todo el mundo va intentando dar la imagen de que es perfecto, de que es muy bueno o muy buena, de que es todo maravilloso, de que es una persona, uy, Dios mío, esta persona como no tiene pareja. Si sí, es un... una maravilla, y ya digo que hay casos que sí, pero la mayoría no, la mayoría ocultan sus fallos. ...para que la otra persona... ...pues claro, no se asuste, no se vaya... Y, ...y no deje de quedarnos... ...entonces claro, es lo que hay que hacer... ...que siempre las primeras... ...yo digo eso, que siempre las primeras citas... ...suelen ser una mentira... ...que luego con el tiempo se demuestra... ...si eso era verdad, lo que se vio al principio o no... ...en la mayoría de los casos se demuestra... ...que no era todo tan bonito como parecía. Bueno, pues ya hemos investigado un poco... ...sus redes sociales... ...hemos hablado de todo... ...hemos estado un tiempo... ...¿y ahora qué?... Pues lo último, mira, el título del primer libro, por cierto. <risa> lo, lo último eh, sería, eh, pues una vez que tenemos toda esta información y que ya hemos hecho todos estos pasos, sería, evidentemente, decidir. Y decidir pensándolo y reflexionando tranquilamente y decir, a ver, esta persona, después de que ya he visto que es así, de esta manera, o de que parece que es de esta manera, eh, ¿me conviene, no me conviene?, gusta, no me gusta, lo intento o no lo intento. Y es pues, eh, pues eso, eh, o el tomar la decisión de si merece la pena intentar este nuevo proyecto o no. Por el contrario, no te ves compatible o ves que no termina de encajar o que tú no encajas a esa persona. Y, y esto que parece una tontería pero es muy importante porque la decisión es lo que va a hacer que lo que pase pues sea bueno o sea malo, es decir, que te equivoques o no te equivoques. Hombre, evidentemente tampoco hay que ser tan radical de decir no, yo por si acaso no lo voy a intentar. Yo siempre digo, hombre, a no ser que, que veas claramente que no hay por dónde cogerlo. Pero si hay alguna duda, bueno, hay veces que no está mal intentarlo porque es lo que he dicho antes. Muchas veces lo que parece que no, después es que sí, igual que al contrario, lo que parece que sí, sí después sí. es que no. Exactamente. Entonces por eso yo creo que es muy bueno decidir, oye, se intenta, si funciona, perfecto, ...y si no funciona pues no pasa nada... ...por lo menos lo has intentado... ...y por lo menos sobre todo ha salido de duda ...bueno pues si no funciona empezamos de nuevo... ...y empezamos investigando de nuevo las redes sociales... ...no Juan... ...hombre claro, pues, pues date cuenta que no pasa nada... ...a ver, que eh, tampoco tenemos que ser tan... ...estrictos de decir, no, es que esto... ...si me falla es un fracaso y hay que ver... ...y yo ya no voy a estar con nadie... ...a ver, esto es como todo... ...hay que intentar las cosas... Si funcionan, pues estupendo, pero yo creo que todo el mundo tiene la idea equivocada de que siempre tiene que ir todo bien, siempre tiene que funcionar todo y siempre cuando conoces a alguien tiene que acabar siendo pareja. Bueno, a mí me ha pasado el caso de que eh, le he dicho, bueno, vamos a conocernos y después puede pasar dos cosas, bueno, tres cosas. Una, que efectivamente acabemos de pareja. Dos, que acabemos al final de amigos. Yo tengo algunas amigas que parecía que íbamos hasta un no estuvimos pero porque no sé no surgió y al final se han convertido en muy buenas amigas mías y sí. lo siguen siendo y el tercer caso es que evidentemente acabemos por cada uno por un lado entonces cuando se conoce a alguien como puede pasar cualquiera de esas tres cosas pues hay que ir abierto a eso a cualquiera de las tres posibilidades no pensando, como dice mucha gente que ya asocian voy a quedar con alguien que acabo de conocer ya vamos a terminar en la cama o siendo pareja pues no tiene por qué no siempre ocurre eso Claro que sí, todo esto también aplicable al ámbito de la amistad, como estás hablando. Claro, por supuesto. Eh, es que conocer a alguien, no sé por qué, todo el mundo tiene la, la idea equivocada de que conocer a alguien es lo que acabo de decir. Ya lo asocian con, vamos a, a acabar siendo pareja, sino nada. Es como si te conozco o pareja o nada. No tiene por qué, porque no puede ser tu amigo o tu amiga es que no lo sé, no sé todo el mundo quiere o blanco o negro siempre digo, a ver, hay muchos más colores no está solo blanco y negro entonces, eh, puede acabar siendo amigo puede ser una amistad eh, o incluso siendo amigo con el tiempo también, porque no puede surgir un día ser algo más Claro. que, que puede, puede hay muchas combinaciones, pero todo el mundo lo asocia a que quedar es sinónimo de vamos a estar juntos, y siempre digo el 50% sí, pero también está el 50% que no y hay que mirar las dos opciones Juan resumimos todo lo que hemos pues, dicho un poquito así para, sí, que nos para quede resumir claro. pues eso que cuando se conozca a alguien primero eh, informarse de, de quién es y de qué tipo de persona es es decir por llamarlo de alguna manera de ver dónde te estás metiendo para que no nos entendamos eh, lo, lo después lo que hay que hacer después pues lo que he comentado también el eh, hablar mucho mucha comunicación con esa persona ...para ver si la cosa fluye o no... ...si hay compatibilidad, si hay rodajes... Y, ...y luego pues, pues nada... ...lo que hemos comentado último también... ...que se esté un tiempo así... ...y por último... ...esto es un poco como... Eh, ...pues eso, como bueno, vas a trabajar ¿no? ...un poco te hacen la entrevista... Eh, ...le miras todos los datos y luego decides... ...y ahí pues decides tú... ...si es digamos tu candidato o candidata... ...o no... ...y luego pues ya... Eh, ...si ha decidido intentarlo pues... Lo intentas, si no funciona no pasa nada, si funciona perfecto y ya está, con esos pasos, digamos, te equivocas mucho menos que si no lo haces. Juan, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones a seguir para conocer a alguien y la semana que viene más. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y nada, espero que, que os vaya bien, tengáis una buena semana para todos y para todas y la semana que viene pues aquí estaremos con otro, con otro tema interesante y para seguir ayudando a la gente, que le vaya lo mejor posible. Pues muchísimas gracias hasta la semana que viene, Juan. Muchas gracias, hasta pronto.